Gracias al servicio que nos ofrece www drive vamos a poder utilizar nuestro almacenamiento en la nube como hosting para mostrar nuestros contenidos navegables elaborados con Excel Learning tanto si están en Google Drive como si están en OneDrive. Vamos a ir viéndolo paso a paso. Lo primero será una vez que tenemos completado nuestro contenido exportarlo en formato de estándar educativo sitio web. ...carpeta autocontenida. Una vez hecho esto, lógicamente vamos a tener que subirlo... ...vamos a empezar en este caso por OneDrive. En este caso ya se ha subido el contenido... ...y lo tenemos en una carpeta webs... ...y dentro de ella la carpeta iframe e ...en la que, como podemos comprobar, están todos los archivos... ...que se eh, generó nuestro Excel Learning. Aquí los tenemos todos. Bien, el siguiente paso... Sería compartir esta carpeta. La marcamos. Marcamos en compartir. Y lo que sí es importante ahora es que no olvidemos desmarcar la casilla de permitir edición para que los archivos estén visibles pero no editables. Pulsamos en obtener un vínculo y una vez que aparece el vínculo ya podemos cerrar. Vemos tanto en los detalles como en la propia carpeta que ha aparecido un icono que nos indica que está compartida. El siguiente paso será ya pues, ir a nuestro servicio de www.drive. Importante señalar que la dirección es www No es un punto. Le decimos que nuestros archivos están eh, alojados en Microsoft OneDrive y Ahora, como ya estoy eh, logueado, no me va a pedir que me identifique. Si no lo estuviera, me pediría en primer lugar que le diera mis datos de identificación de la cuenta para dar permiso para que pueda comprobar qué contenidos navegables aparecen en ella. Una vez que autorizo a la aplicación, esta va a consultar los datos en, en mi alojamiento, mi espacio en, en OneDrive y me va a devolver un listado con los contenidos navegables, las páginas HTML. Vemos que aquí están una serie de páginas HTML que ha encontrado. En mi caso, me va a interesar ir directamente al directorio raíz para que arranque con la página index. Pulso sobre él y veo que va a aparecer la página navegable tal como estamos acostumbrados, de forma que podamos navegar utilizando el menú lateral o bien utilizando los menús superior o inferior para hacer la navegación lineal, ir a la página siguiente, a la página anterior, o en este caso, por ejemplo, ocultar el menú para disponer de un mayor espacio de visualización o volver a restaurarlo. Nos queda ahora, entonces, compartir esta dirección que ha aparecido aquí. Aunque, como vemos, es una dirección bastante larga, no habría problema si lo que vamos a hacer es incluirla como enlace en una publicación porque habitualmente será una palabra la que soporte ese enlace pero si sí vamos a tener un problema si pretendemos darla para que alguien la copie entonces en ese caso lo primero sería ir a la página de inicio y una vez que tenemos la página de inicio cargada copiamos esa dirección y vamos a utilizar un acortador yo voy a utilizar en concreto go.gl, que es el que utilizo habitualmente, aunque se podría utilizar cualquier otro, bitli o cualquier otro. Pegamos la dirección que acabamos de copiar, acortamos y acaba de generarse, como vemos, ya la dirección corta. la copiamos Esa sería la que tendríamos que compartir. Copiamos esta dirección y ahora vemos que poniendo esa dirección en un navegador web, la pegamos, pulsamos intro y automáticamente se convierte en la dirección de la página en la que tenemos alojado nuestro contenido, por el cual podemos navegar sin ningún tipo de problema, como si estuviera alojado en cualquier otro tipo de servicio de hosting.